Sí, nos pide la señora Gorrospe que, que le aclaremos cuáles son los objetivos de, de nuestra iniciativa. Yo creo que que los he explicado más o menos claro, pero desde luego no tengo ningún inconveniente en, en volver a explicarle cuáles son los objetivos de nuestra de nuestra iniciativa. Lo he dicho en mi anterior intervención. En primer lugar, que el Parlamento Vasco, que es la cámara representativa. De, de Euskadi, de nuestra comunidad autónoma en estos momentos, exprese claramente una opinión que nosotros pensamos que es absolutamente mayoritaria en las calles y que está siendo así expresada en las calles en multitud de manifestaciones. Una opinión que se basa, entre otras cosas, en la iniciativa de hoy, en manifestar el rechazo a unos presupuestos generales del Estado ...que perjudican, entendemos nosotros, y así entienden también, porque lo están diciendo esta semana en las calles... ...perjudican a la situación de los pensionistas, a los de Euskadi y a los del conjunto del Estado. Porque a mi grupo nos preocupa la situación de la gente en nuestra comunidad autónoma... ...y nos encargamos de estas cuestiones en este Parlamento con iniciativas concretas, que usted conoce bien en las que a veces nos ponemos de acuerdo con ustedes y otras muchas veces no, pero que traemos a este Parlamento. Y nos preocupa también la situación de la gente del resto, del resto del Estado. Y además nos sentimos orgullosos de este planteamiento. Y reafirmarnos como tercer objetivo en lo concreto de aquel acuerdo alcanzado el 1 de marzo. En lo concreto, porque todos los grupos que votamos a favor decimos que nos mantenemos en aquel acuerdo. Pero es que la primera prueba de fuego de aquel acuerdo viene con estos presupuestos generales del Estado. Porque los presupuestos generales del Estado sí que ejecutan, yo he hablado de que ejecutan, esa pérdida de poder adquisitivo en este año 2018. Los ejecutan. Y por lo tanto, nos parece, y esto es lo que venimos a decir con la iniciativa, que respaldar esos presupuestos generales es traicionar uno de los contenidos de aquel acuerdo que alcanzamos el 1 de marzo, que es la defensa de una subida de las pensiones en este momento con arreglo al IPC para el conjunto de las y los pensionistas. A nosotros nos preocupan… nos pregunta usted si nos preocupan los pensionistas de Euskadi o si nos preocupan los presupuestos generales de Madrid, como usted ha dicho. Los presupuestos generales no son de Madrid. Los presupuestos generales del Estado son presupuestos generales del Estado y nos afectan a todas y a todos los que vivimos en el Estado español. Nos guste más o menos pertenecer al Estado español o pertenecer, como es mi caso, a este modelo de Estado español. Y, por lo tanto, nosotros cuando nos preocupamos de los pensionistas de Euskadi y nos preocupamos de los presupuestos generales del Estado, entendemos que nos estamos preocupando de una misma cosa, porque esos presupuestos nos afectan. Y por eso pensábamos que es importante que este Parlamento se manifieste en ese sentido. Y a mí me parece que también es un ejercicio de autogobierno que el Parlamento vasco se exprese sobre cuestiones que, aunque se diriman en otras instituciones, nos afectan al conjunto de la sociedad vasca. Y hoy he escuchado... Eh... Una coincidencia que a mí me parece preocupante entre el señor Damorenea y usted, señora Grospe, cuando nos hablan de qué pasa si los presupuestos generales, en este caso del Estado, pero podría pasar con otro tipo de presupuestos, hasta los de un ayuntamiento, qué pasa cuando no se aprueban. Eso es un chantaje absoluto. Es decir, si no se aprueban unos presupuestos generales. Se prorrogan y todo es mucho peor, según ustedes. Y, por lo tanto, nadie, ningún partido político, ninguna coalición, ningún grupo, podría nunca oponerse a unos presupuestos. Eso es lo que he escuchado hoy aquí, hombre, claro. Por lo tanto, a nosotros ese argumento nos parece un argumento chantaje y nos preocupa escucharles que lo comparten con el Partido Popular. Nos parece preocupante también escuchar hoy nuevamente el desprecio a quienes se manifiestan en las calles, Especialmente hoy, por el señor Damborenea, una vez más, que dice que bueno que esa gente es gente bueno que sale, porque sí, a pedir más y más. Y si se concede que las pensiones se actualicen acorde al IPC, pues entonces pedirán un chalete en Marbella o una cosa así. Eso nos parece un absoluto desprecio a la gente que honradamente sale a manifestarse a las calles estos días. Eh... Y, finalmente, decirles también, señora Gorospe, ustedes dicen, hablan de la agenda vasca mucho, y usted ha dicho hoy aquí que van a Madrid a preocuparse de lo de Euskadi y que lo demás, bueno, sin perjudicar, pero como que no les importa. Bueno, en primer lugar, decirle, porque para mí es importante, a nosotros sí nos importa. A nosotros sí nos importa lo que también en aquellos presupuestos afecte a gentes que viven en otras naciones y en otros territorios del Estado. Sí nos importa. Pero es que, además, esos presupuestos nos afectan, como le decía, a todos. Y en el concreto, en lo que hablamos hoy, las pensiones, la aprobación de esos presupuestos, afectan a las y los pensionistas vascos. Los presupuestos generales del Estado son también agenda vasca. Nos guste más o nos guste menos.